platanito y eh, maíz y ¿Va, sí? vaquitas no se ve nada más ¿Va, vaquitas de como clase de vacas vaca, vaca? Eh, va, vaca cenú es ganado cebú cebú no, no cenu no cenu. cebú 145 sí. Ya casi llegamos. En la verdad, creo que sí. ¿Cómo ¿Qué estás? tal le pareció la lado de la chica? De... Oh, que que voz tan dulce y melodiosa. Vayas para allá. Oh, para que te despierten por la día? mañana. No ¡Oh, Ricardito! Ti. ¡Ven! ¡Levántate! <ríe> ¡Toma tu desayuno ¡Vienen y comprar pargatas! Sí, una no, voz melodiosa, muchachos. Basílica del Señor de los Milagros, que es una iglesia súper sagrada, donde la gente le reza al Señor de los Milagros con mucha fe, para que les cumpla los milagros, que ellos quieren, que les cumpla. En el pueblo se ven casas de arquitectura colonial, casas viejísimas, viejísimas, como las del centro de Bogotá. Buga es famoso por la Basílica del Señor de los Milagros, a la que acuden peregrinos de todo el mundo. La historia del señor de los milagros es la siguiente, una indígena estaba lavando ropa en el río de Guadalajara para poder comprar un nuevo piso, el cual pagaría con sus jornales, un día al ver que un vecino iba a la cárcel por una deuda que no había podido pagar, decidió cubrir la deuda del hombre para que lo dejaran en libertad, en otra ocasión en el río en el que la indígena visitaba haciendo su labor, vio un objeto brillante que bajaba por el río, era un crucifijo, el cual llevó a su casa y que puso en medio de las aguas en un altar. Al día siguiente cuando se despertó, describió que la efigie había aumentado hasta llegar al tamaño actual, 1.3 metros sin cruz. La efigie de color oscuro representaba a Cristo ya muerto con el cuerpo muy inclinado, la cabeza empapada de sangre y los labios entreabiertos. El Santo Cristo empezó a llamarse Señor de los Milagros a raíz de la prueba de fuego que fue sometido en 1605 por orden de la curia diocesana en el momento situado en Popayán. La prueba se realizó debido a que se decía que el Cristo provenía de la magia negra y de brujería de la época. De esta forma, en mitad de las llamas la imagen se puso a sudar copiosamente, sudor que fue recogido por la gente en copos de algodón que logró generar sus males. De inmediato, el Cristo fue bajado del fuego. De inmediato, el Cristo fue bajado del fuego. En 1884, cuando los misioneros redentoristas llegaron a Buga para hacerse cargo de la ermita y el culto que allí se celebraba, era Vox Populi la narración sobre el hallazgo en las aguas del río Guadalajara de la imagen del Cristo. Entonces fue adecuada una ermita hasta que un terremoto la destruyó de esta manera. Y después de lo sucedido fue llevado hasta Buga, en donde hoy en día hace parte de la Basílica de Buga. sí. Tengo la foto. Mira, tengo la instantánea a todo color. La foto. ¿La orden bien fuera. Gracias. ¿Vale? de alumno de Estado para desaluminar? Ellos. ¿Por qué se va, hermano? está escamando la veladora bien pueda. Gracias. Buenas, buenos ¿Qué proyecto tiene este? Gracias Rosini, ¿Dónde estamos? Estamos en un parque que está en los proyectos de Guadalajara. En Boca. Este es el parque del faro. Aquí hay un faro al que no puede subir y esto fue todo lo que hicimos durante nuestro viaje si te gusta ese video puedes visitar las otras partes eh, mantente feliz, muchas gracias por tu atención y espero que tengas un excelente día.